Ya el padre real cambia su perspectiva, es decir, lo puedo perdonar o no perdonar o, o quizás nunca me importó y tampoco y ya puede que no me afecte. Pero cuando uno se encuentra consigo mismo es cuando uno tiene la posibilidad de sentir que eh, puede tener un padre. Hay pacientes que no han tenido nunca un padre, pero de repente terminan sintiendo que sí han tenido un padre. Que es ese padre ideal que construyeron a partir del papá del amigo, a partir del tío, del tata, qué sé yo. Y ahí dicen, sí. Tengo varias cosas de todas esas personas y, y ese modelo quiero seguir para dárselo a mis hijos. Sí. Pero ese proceso que dices tú hay que construirlo en muchos casos. Claudio, nos llega una consulta otra vez de, del WhatsApp. Buenas noches, el tema me complica, me dice esta auditora. Mi suegro falleció en diciembre y mi marido aún no se recupera. ¿Cómo puedo ayudarlo? Desde el, la posición de la de, de, de, del, del cónyuge. De la ¿no? esposa, de la nuera. Claro. Mm. En este caso de eh, eh, su marido está, está complicado. ¿Cómo puede ayudar el, el cónyuge con aquello? Ahora, eh, esta falleció en diciembre, es decir medio año. Medio año. Eh, hay, hay que pensar que todavía no ha pasado mucho tiempo. Eh, ¿Cómo habrá fallecido? ¿Qué, ¿Qué importancia le daba el hijo al padre? Eh, el, ¿El vínculo que hay? Eh, ayudarlo significa en esto ayudar a que vaya asumiendo la pérdida, eh, que vaya... Eh, no negando si él está llorando, hablando el tema, escucharlo, escucharlo y que pueda expresarse, eh, que no sea un tema tabú, ya ya, ya pasó, ya tranquilito, ya eh, no, que la persona exprese, porque a medida que exprese también se empieza a aliviar del dolor eh, y también en algún momento después de que lloró un rato o, o se sintió complicado eh, recordar los momentos bonitos, oye, pero te acuerdas cuando vino tu... Eh, mi suegro para acá, tu papá, ¿te acuerdas? y empezamos a revisar fotos y empezar a tener recuerdos también de infancia a fin de ir como equiparando un poco el gran dolor con toda la historia de vida que hay que es mucho más que la partida porque uno se queda más bien con el momento final se queda con la agonía o con el funeral se queda con eso pero, eh, y, y es obvio porque es muy fuerte eh, ese impacto pero también hay que ir eh, rescatando, recuperando toda la historia. Es decir, si tengo ese dolor es por algo, es porque me dio muchísimas cosas. cuando empezamos a revivir eso también vamos haciendo que la historia sea más completa. Pero sí, primero escucharlo, eh, no cuestionarlo, no criticarlo, no decir ya, pero ya pasó. no La persona tiene que expresar. Y en ese momento ir metiendo algunas cositas de los recuerdos bonitos que, que hay. Pero es un dolor que va a estar cada vez menos. Lo más probable es que si fue en diciembre y estamos en junio, hay menos dolor que como fue en diciembre o en enero. Pero sí va a estar muy fuerte, especialmente para estos días. Claudio, mira, aquí nos llega otra consulta de uno de nuestros auditores, ¿eh? que um, está a esta hora um, consultándonos. Eh. Fíjate, a ver, aquí tenía la consulta, esperemos un poquitito. Ah, me dice. Sí, sí. Mira, me dice. Hola. Mi papá me dejó a los dos años de edad, lo busqué cuando nació mi primer hijo y me di cuenta que él no pudo ser ni siquiera abuelo, pero ahora a mis 46 años, dice esta auditora, auditora ahí lo vamos a ver, eh, ahora a mis 46 años, él aún está vivo, pero yo ya lo acepté tal como es, nunca cambiará y lo que yo siento es que yo elegí a mi padre tal como es, para yo ser un mejor padre, es una sanación interna para vivir mejor. Y ese enfoque también es importante, ¿eh? y muy válido. Eh, es que es un poco la, la actitud eh, esperada O la, la, la actitud que eh, en general vamos teniendo todos eh, Lo busqué cuando nació, mi primer hijo Y me di cuenta de que él no pudo ser ni siquiera abuelo Pero ahora eh, hay, es una sanación interna para vivir mejor eh, Elegí a mi padre tal como es Sí, eh, eh, ese proceso de conocerse de, de transformar a ese padre ideal en un padre real Es decir, este es mi padre no es ni más ni menos, es un ser humano, con defectos. Significa que esa persona, este auditor, eh, ya sabe lo que es él. Sabe que puede vivir eh, sin que un padre lo cuide o lo proteja porque ya es adulto. Porque ese es un poco el, el tema. Es decir, sigo pensando en mi padre que me abandonó porque me siento abandonado. Sigo pensando que mi padre fue malo porque siento que no me protegió. Pero esa actitud de él es la actitud madura esperada que... Sí, ya no necesito a mi padre para que me cuide ni me proteja porque ya soy adulto, y si lo necesito solamente para expresarle agradecimiento porque me dio la vida, o para quererlo tal como es, e -e ese es el trabajo que uno hace en terapia, llegar a eso que hace nuestro amigo. Claudio, eh, te quiero invitar a que escuchemos a uno de nuestros auditores que se ha comunicado al 800 ocho -810, 810 que es nuestra línea gratuita, Francisco está con nosotros, Francisco, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te, eh, ahí está también Claudio Cornejo, nuestro amigo psicólogo, también escuchándote. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Cuéntanos, Francisco, tú me, me, a, me anticipas algo por WhatsApp. Cuéntanos tu situación. Eh, pues, la verdad es que, mira, yo tengo un, un, un, un remordimiento que no me deja vivir, en realidad. Yo fui muy mal padre, muy mal padre, de, y, y a la vez también fui, creo, muy mal hijo mi papá falleció en 2009 y, y la verdad es que yo hice sufrir a muchas personas yo pasé por alcoholismo por la adicción, mi hijo me vio en muy malas condiciones mucho, mucho, muchas veces eh, mi papá también hasta que un día mi papá me dijo, mira, sabes que yo estoy enfermo por favor, deja de morir, tranquilo eh, así que por favor corta la cordata esto fue el 2007 y ahí yo realmente me di cuenta de lo que me habló y me dijo lo que muchos psiquiatras jamás me dijeron. Me dijo, tú tienes que empezar a vivir de nuevo, me dijo, y necesitas una terapia profunda. Fue así como llegué a la Fundación La Esperanza, que fui el fundador y me doctor mucho, y gracias a ello pude recuperarme la adicción y del alcoholismo. Eh, pero el remordimiento, sí, me entiendes? Ahora, yo hace un poco más de un año soy abuelo y la verdad es que aún no conozco a mi, a mi nieto. Mi hijo no me perdona todas las eh, brutalidades que él vio, que quizás tampoco fueron tan graves, tan graves. Eh, no hubo maltrato ni a, ni a la mamá de él, ni a él tampoco, jamás. Pero sí vio cosas que jamás había visto mi hijo. único hijo, Francisco? Único hijo. Y la verdad es que no me... a mí el remordimiento de las cosas que hice, que dejé de hacer, y que hice mal, no me va a dejar vivir, es tremendo. Tanto lo que pasó con tu hijo como lo que pasó también con tu padre. Eh, Francisco, te agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros esta, esta experiencia, tu sentimiento y, y Claudio te va te, te, te va a responder al aire, ¿te parece? Muy amable, muchas gracias Gracias a ti por confiar en vivo, que estés muy bien Chao, chao. Wow. Gracias Francisco por tu comentario eh, eh, lo, lo que dices tú, hay que partir primero entendiendo de la siguiente manera lo que tenías es una enfermedad que se llama adicción y con la adicción se pierde la capacidad de pensar, de razonar, se pierden las prioridades, se pierde la capacidad de poder tener un juicio moral, de poder decir la verdad, se pierde la motivación. Eh, todo se altera y lo que queda como primer plano es el consumo y, como te decía, la capacidad de reflexionar o la corteza frontal se inhibe. Así que eh, ese racismo en esos tiempos no, no existía. Era solamente eh, ese animalito que quería repetir la conducta de de sensación de satisfacción, que después ni siquiera era satisfacción. Entonces partimos desde una enfermedad primero, una enfermedad que es compleja, porque esa enfermedad, siempre he dicho, es peor que cualquier otra enfermedad, que un cáncer, porque si hubieras tenido cáncer y te hubieras muerto, todos hubieran llorado por ti, pero esta enfermedad termina alejándote y alejando a todos. Eh, el punto es ahora el sentimiento de culpa, eh, eso hay que irlo revisando, trabajando, porque eh, en definitiva lo que le pasa a tu hijo, lo que decía antes, eh, ...él tiene que aprender a ver cómo él vive su vida... ...cómo la enfrenta... Mm. Eh, ...ya es adulto, no es niño... Claro. Eh, ...lo pasó mal, ahora no significa que tú hayas hecho un gran maltrato... ...o poco maltrato... Eh, ...cada niño vive las cosas de acuerdo a cómo él las entiende... Mm -hmm. ...de acuerdo a las posibilidades que tiene de poder enfrentar su situación... ...entonces en el caso de tu niño sí de estar muy dañado... ...pero tu niño que ya es adulto porque tiene hijos... Eh, ...cómo él eh, aprende a sanarse de eso... Y llega a darse cuenta que tú, Francisco, eres un ser humano con fallas. Quizás te acepte, quizás no te acepte. Bueno, ese va a ser tema de él y de su hijo o tu nieto. Pero tú, Francisco, es como eh, primero entiendes que tú tienes una enfermedad compleja. Que caíste en buenas manos, que has salido de eso. Y cómo ahora te limpias para seguir siendo un buen padre, aunque quizás no de tu hijo, porque no lo puedes ejercer ahí. Pero en este testimonio que das, eres un buen padre, porque también estás sensibilizando a otros padres de cómo poder funcionar, de cómo poder ser mejor, de cómo limpiarse de eh, estos dolores y estas historias que te marcaron. Entonces también tu tema es cómo te limpias de eso, y, y eso es un trabajo quizás un poco más terapéutico para que puedas mirar la vida, de que eh, no podemos quedarnos en el pasado, no te puedes culpar porque ya has hecho de seguro muchísimas cosas y mucho bien más probable que ella haya reparado el daño eh, en, en, en este tiempo, de muy, múltiples maneras. Especialmente con este testimonio que ha dado ahora. Oye, Claudio, y poder también sacarse ese remordimiento que siente por eh, haber terminado enojado con su papá, en el fondo, y que él haya fallecido. También ahí se tiene que hacer un trabajo también súper específico y profundo, ¿no? Sí, sí. Por eso, eh, se si te das cuenta, siempre la imagen de padre... Uh -huh. Ya sea mi padre o con mi padre o mi hijo conmigo Es decir, esa imagen de padre pesa mucho mm, Totalmente Oye, un par de mensajes más, Claudio Que llegan a esta hora antes de culminar el contacto Sabemos que tienes que empezar bien, bien tempranito a trabajar, Claudito Así que tienes que levantarse <risa> muy temprano A ver, déjeme ver por acá eh, María Espinosa de Correa de Ilaue dice Los padres, los buenos padres se extrañan toda la vida este será el año 18 sin celebrar al mío. Después, en mi suegro trataba de suplir la figura paterna, pero también falleció el año pasado. Creo que será muy difícil para nosotros. De hecho, no hay mucho ánimo para celebrar. A, animo a mis hijos a celebrar a su papá, a mi esposo, que es un buen padre, reconocerle lo buen hijo que fue también con su padre y su padre con él. María Espirosa los escribe desde Cura y Laue. Mira tú, ¿eh? Ahí está, también una... Sí, yo creo que... Que está el dolor y la pérdida, siempre está el vacío, pero también hay que celebrar, es decir, qué vamos a celebrar al suegro, vamos a celebrar al padre, a, al esposo, eh, al hombre que representa una imagen, que representa una fuerza, que representa un poder, que representa eh, una expresión de afecto eh, en ese contexto, que representa eh, todo lo que somos en algunos aspectos. Es decir, ese padre se va o fallece o el suegro, pero ¿qué dejó en mí? ¿Qué tengo de esa persona? Entonces cuando uno empieza a mirar, ah, tengo ciertas expresiones de voz, ah, cierto, tengo ciertas palabras, cierta forma de, de mirar, eh, tengo ciertos valores, entonces pareciera que esa persona no se halló tan lejos, pareciera que no está tan muerta, sino que eh, yace o, o vive o, o está en uno en muchísimas cosas. Y quizás también es una posibilidad de celebrarlo. Antes de cerrar el contacto, Claudio. Hola, soy hijo único. No tengo hijos ni pareja. Mis padres fallecieron hace casi dos años, con tres meses de diferencia entre uno y otro. Aún no puedo entrar a su dormitorio. No me atrevo, y aunque lo pida, nadie tiene tiempo para ayudarme a comenzar a desocupar su dormitorio. ¿Es normal que pase tanto tiempo y no pueda aún entrar y sacar sus cosas? Como una, tipo, eh, bueno, de una sociedad, eh, también esta sociedad moderna tan individualista también, Claudio. Muchas eh. veces nos sentimos muy solos. Eh, sí, ¿no? Y, y en este caso hijo único y perder al, al padre y madre. Es decir, eh, no sé ya tiene este amigo o amiga, que eh, amigo, pero eh, no sé, un paciente como de 65 años. La otra vez me comentaba que había muerto así sus padres en referencia de tres meses y se sentía huérfano. Entonces, uniría a un hombre de casi 70 años sentirse huérfano es como, es como ridículo, eh, porque uno no, nunca pensaría que alguien se puede sentir huérfano a esa edad. Claro, mucho y se sentía que tiempo. estaba solo, se sentía abandonado. Eh, entonces, esto de los padres, madre, padre, como Carlos dice, es muy fuerte, es terrible. Entonces, con mayor razón cuando es hijo único. Por eso creo que lo que siente eh, es esperable, quizás mucho tiempo lleva ya y por eso puede ser ya un poco más depresión presión, obviamente mm. eh, yo creo que hay que trabajar querido amigo en eso eh, meterte un poco en ese tema porque a lo mejor ni siquiera hay que es, desarmar la pieza a lo mejor puede ser un espacio bonito o, claro. o desarmarla y hacer otra cosa pero, pero eso tienes que hacerlo no por temor sino con una claridad de ideas de emociones para decir ya yo quiero limpiar aquí porque no es necesario que estén las cosas ahí ya están en mí o bien, quiero transformar esto casi en un museo para que la gente conozca un poco la experiencia de mi padre y mi madre que están en, esa, en ese dormitorio. Pero cualquiera de las alternativas es tienes que sentir contento y feliz de que tus padres están contigo. Y como eso no está todavía, estás pegado en la partida, en el duelo y en el sufrimiento y en el sentirte huérfano o solo. Ese es el tema que hay que ir trabajando contigo para que no se complique más y pase a ser una depresión más, más, más profunda, más severa. Claudio Cornejo, nuestro amigo psicólogo, mira que nos escribió acá, eh, Nelly de Iquique, Nelly Galleguillos, ah. gracias, ¿eh? ahí está, nos escribió al WhatsApp, muchas gracias Nelly. Claudio, eh, bueno, todos sabemos, siempre lo reiteramos de todas maneras que te podemos ubicar a través de Google, ustedes escriben en google.com, escriben doctoralia eh, Claudio Cornejo y les va a aparecer esta página que estamos viendo en BioBio Bio TV, donde ustedes pueden agendar su eh, hora eh, para poder ir a ver a Claudio a su consulta en San Bernardo, en Barros Arana 653, piso 7, o también pueden hacerlo de manera telemática, bueno, ahí dependiendo eh, la, la, la, la razón, ¿no? Y ahí ustedes pueden agendar eh, la hora durante... Oh, ahí está el calendario, mira, ahí lo estamos viendo. Hay, hay disponibilidad, está disponibilidad para la próxima semana, así que ahí pueden tomar su hora para las, eh, para las jornadas posteriores. ¿Cierto, Claudio? ¿Estoy bien en lo que estoy diciendo? Perfecto, pero perfecto. Qué mejor que tú lo has dicho. Ah, muy bien. Ahí está, ¿no ves? Eh? <risa> eh, eh, eh, pueden hacerlo ahí, dirección 1, online. Bueno, y ahí está. Doctoralia, en Google, ponen Doctoralia Claudio Cortejo. Claudio, querido. Te queremos agradecer muchísimo el haber estado con nosotros esta madrugada. Gracias a ti por este espacio y a los auditores por escuchar y compartir su experiencia. Así que yo creo que esta comunidad de Radio Vio Vivo y el trasnoche es excelente para todos nosotros. Nos revitaliza, nos llena energía y gracias a ti por la conducción también. Gracias, muchas gracias Claudio. Nos encontramos, que estés súper bien y buen fin de semana. ¿eh? Muchas vale. gracias, hasta pronto. Vale, chao, chao. Bueno, nosotros eh, seguimos a 25 minutos de las 12 a la vuelta. Tenemos información policial y luego, después del informador de las dos, vamos a estar conversando con Sidney Houston en vivo en el trasnoche de la radio. No se muevan, quédense ahí. Un techo no se construye solo. Necesitamos pilares para mantener.